Hola, soy Sandra de ONIAD y hoy vengo a hacerte un test muy sencillo. Lleva tilde la palabra guión, esto cómo se escribe, así, así o así. ¿Conoces alguna alternativa a la palabra inglesa influencer? Para aprender a utilizar correctamente el castellano, hoy te recomendamos FUNDEU. Fundeu es una herramienta súper útil que da respuesta a nuestras dudas y nos enseña a utilizar nuestra lengua de forma fetén. Seguro que en alguna ocasión has tenido dudas sobre cómo utilizar una palabra o un signo de puntuación, y es que te dediques a lo que te dediques, todos utilizamos la lengua. Es una pieza fundamental para explicar qué es nuestra empresa o con qué producto nos diferenciamos en el mercado. ¿Qué puedes encontrar en Fundeu? Recomendaciones cada día esta página lanza una nueva recomendación sobre distintas palabras, expresiones o incluso da claves de redacción sobre temas concretos. Consultas Fundeu recoge las consultas de todos los usuarios. Si no encuentras la que buscas, tú también puedes dejar la tuya. Glosario Puedes encontrar dudas y explicaciones divididas por glosarios temáticos como por ejemplo tecnología, economía, empresa o deporte. Además, existen contenidos especiales, guías sobre cómo expresarnos correctamente en redes sociales, en el mundo de la moda o, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo. Y finalmente, su blog y sus podcasts coronan la web. Ya no tienes excusa, si tienes alguna duda al redactar o al expresarte verbalmente, no te devanes los sesos, Fundeu tiene la respuesta.